Buenas tardes amigos y amigas de la hora de Urlingam, otra vez acá en la segunda temporada, en la octava entrega, mire, mire que estamos eh, acá con Lucas Ensen en Filosofía en Construcción. Buenas tardes Lucas, ¿cómo andás? Bien, todo bien. ¿Vos Marcelo qué se cuenta? Uy, eh, bien, todo el día bien, con mucho trabajo, fuimos a buscar el diario, viste, y todo lo demás, haciendo, empezamos a hacer el primer día de recorrida pero ahora me siento acá, hice una actualización de Windows y como se dice en el barrio, la descajetó a la máquina. Así que estuvimos luchando acá con el sonido. Bueno, ahora que anda, aprovechemos a ver si de repente la máquina se indigna y de repente deja de andar. ¿Por qué no, no nos contás por qué ruta vamos a ir transitando este, en esta tarde? extraña. Bueno, vamos a andar por la ruta de la indignación, podemos decirlo, ¿no? Increíble. Yo no sé si las eh, qué sorpresa. Increíble. Yo no sé si las máquinas se indignan. No sé si las máquinas se indignan, pero nosotros nos solemos indignar con las máquinas. Y qué cosa, ¿no? Porque cuando uno se indigna con la máquina es como que no tiene respuesta del otro lado. Entonces. ¿Qué hacemos con esa indignación? no? ¿En qué se transforma en esa indignación? Es, las máquinas son soberbias en ese sentido porque eh, vos te indignas con la máquina y ella ni siquiera te contesta. Te das cuenta, ni siquiera te dirige la palabra. Es de terror. Continúa, continúa con lo tuyo. Bueno, es de terror, pero justamente ¿no? vamos a hablar de esto de, de la indignación. Pero la indignación es una palabra que circula mucho, que usamos mucho, ¿no? y que podemos pensarla filosóficamente. Y justo el ejemplo ahora de que las máquinas no nos andan y nos indignamos por eso, está bueno como ejemplo, ¿no? Porque eh, la indignación, al fin de cuentas, tiene que ver ¿no? con esa falta de respuesta del otro lado. Entonces uno se indigna, uno se, se embronca y se molesta y se queja y se queja y se queja, pero como del otro lado no se sabe bien quién está ahí, y no hay alguien que te venga a responder por tu indignación, la indignación se diluye. Y la indignación básicamente fue el tema eh, con el que este mes en la hora de Burlingame eh, escribimos una nota eh, justamente sobre este problema que si bien podemos decir que siempre estuvo, creo que con esta cultura de las redes sociales y de los, la revolución digital y las tecnologías, hay mucha gente indignada ¿no? y poca acción, ¿no? mucha queja y poco resultado. Yo diría, para pensar, me parece que viene la, las redes amplifican totalmente de acuerdo, este, porque hay un contacto permanente de todos con todos sin estar físicamente, pero ya había como un plafón este, básico en la sociedad y yo pregunto, Vos dijiste que la indignación, uno de los condimentos de la indignación, es no encontrar respuesta en el otro. Y yo te pregunto, ¿también no influirá cuando uno sabe conscientemente, pero se lo guarda, que uno tampoco tiene la respuesta? Buenísima, me encanta la, me encanta la pregunta. Y está bueno lo que decís, eh, pero quizás la, la sutil diferencia es eso mismo que vos dijiste. Porque si uno reconoce que no tiene la respuesta, entonces más que indignarse quizás es otra la actitud, que tiene que ver con una actitud más constructiva. ¿no? Si uno reconoce no tener la respuesta, bueno, en algún lado la tiene que salir a buscar. Y, pero, y tiene que salir a buscar con otro también, ¿no? Y pero existe en nuestra sociedad y en todas las sociedades eso que se llama psicológicamente la proyección. Entonces, yo, mi bronca, porque yo no tampoco conozco la respuesta, me la callo, soy flor de guacho, y se la espeto a otro en la cara, como diciendo, toma, no, la culpa es tuya, yo no, yo, no importa que yo no tenga la cosa, pero te voy a proyectar lo que yo no sé en vos. Y te voy a decir, la culpa es tuya, vos no me das respuesta. Estoy indignado. Exactamente, está, está muy bien, pero bueno, hay, claramente hay una, una actitud deshonesta en ese caso, ¿no? Entonces, ahí hay uno, eh, no solo... Uy, Mira, se me cae la cámara. No solo no... Eh, no, no solo no tiene la respuesta, sino que no la quiere buscar y no se quiere hacer cargo. ¿no? Y un poco eh, lo que hablamos, digo con esto también invitamos a todos y a todas los seguidores de la obra de Burlingame a, obviamente, a entrar a la página de la obra o a leerla en versión papel, pero contextualicemos un poquito así, y no, no parece que estamos acá, ¿no? So, charlé, charlando entre nosotros incluyamos a la gente que nos escucha. ¿no? De lo que se habló en la nota es básicamente de algo que circula mucho, que es como esta especie de cultura ¿no? de la indignación. ¿Y por qué hablamos de indignación? ¿no? Un, un poquito ahí jugábamos con eso, eh, con, con Marcelo. ¿no? Porque nosotros tomamos la, la idea ¿no? de quizás eh, como se indigna Marcelo y dice tu coreano favorito, ¿no? de eh, ¿no?, acerca de la indignación. Chulham, como... chulham, chulham, chulham. <risas> la, la indignación como hasta herramienta de, de manipulación, herramienta psicopolítica, ¿no?, eh, de, de, de control social. ¿Y qué? Y, ¿Y por qué tanto indignación? Porque la indignación en general tiene una connotación de queja, de, de molestia, ¿no? pero que se queda justamente en ese estado de queja, de, de molestia, y que no permite construir ¿no? Eh, ni, ni, ni una identidad colectiva, ni un nosotros, ni una dirección. Es como la queja que pasa, pasa, ¿no? uno se queja porque escucha a fulanito decir algo, escucha a menganito decir algo, ve una noticia, ve otra noticia, ¿no? y se indigna de una, se indigna de la otra, se indigna de la otra, y va pasando por indignaciones que... Básicamente, el único resultado que tiene es la indignación misma, ¿no? No llevan a ningún lugar. Como dice Marcelo, siempre estuvo eso, ¿no? Y, y antes de las redes sociales, antes de cualquier tecnología. Lo que hay, obviamente, es un, una amplificación que atraviesa a, a todas las esferas sociales. Porque quizás antes vos te podías indignar y te indignabas por algo. Y sí, hablabas con tu vecino, hablabas con alguien de tu familia, hablabas con el verdulero, el carnicero, pero no... Avanzaba mucho más de ahí la indignación, porque básicamente no por la distancia física misma. En cambio, en la época de las redes sociales hay verdaderas olas de indignación que van atravesando, van surfeando las redes y que eh, van generando que diferentes temas, bueno, otra vez se pongan como, ¿no? Esto de en, en la opinión pública o en el debate público o en el temario público, del mismo modo que ha pasado con, con, pasar con los medios tradicionales por supuesto de, de comunicación que también han mutado a eh, medios virtuales también eh, pero que genera estas olas de millones de personas de pronto comentando, compartiendo, likeando de todo lado del mundo, eh, pareciendo que discuten, pareciendo que se quejan de lo mismo, pareciendo que están ejerciendo una especie de pensamiento crítico pero que queda básicamente en la nada, ¿no? Y eso es lo que, bueno, Chulhan habla de las famosas shitstorm, ¿no? La, las tormentas de mierda. Entonces, básicamente miles de personas eh, coinciden en un momento, en un día, horario, espacio virtual, a putear, a quejarse, a criticar a tal personaje público, ¿no? Y esa indignación es como se decía fugaz. Entonces, un día se indigna de otro, otro de otro, y no hay eh, una toma de distancia ante el hecho, no hay pensamiento, no hay crítica, no hay reflexión. Pero se da esta falsa ilusión de libertad, ¿no? Porque de pronto sos una persona que eh, se indigna ante un, no sé, una declaración, no sé, de un político, ¿no? Y cree que eh, expresándose en la red está realmente modificando algo o está haciendo un aporte a la toma de conciencia y en realidad lo único que hace es repetir un eh, comportamiento esperado que es básicamente la queja de millones de personas que aisladas en sí mismas no se comunican con, con el otro, entran a quejarse y al no comunicarse con el otro sino solo a quejarse, solo a indignarse, no permite digamos la superación ¿no? de, de eso que se está quejando, ¿no? es como una especie de queja cómoda, ¿no? una queja de confort, estoy tirado viendo la tele, viendo el celular, viendo el diario, viendo lo que sea, quejándome de lo que pasa, creyendo de alguna manera que somos muchos los que nos quejamos de lo mismo, pero a su vez nadie hace nada, pero como uno se está quejando cree que está pasando algo y todo sigue su curso normalmente escuchado sí ¿Se se... no no se entiende perfectamente inclusive eh, lo que lo que yo te voy a aportar es un, es un complemento de lo que vos decís el otro día estaba viendo una una película eh, de, de hecho de la vida real que es eh, cómo se llegó a la elección del Brexit en Inglaterra la elección del Brexit en Inglaterra es eh, se basó en en algoritmos y en la idea de un tipo que sabe mucho de computación, y entonces, ¿el tipo que hacía? El tipo te decía que eh, se trajo un montón de gente, que la tenía media trucha, este en, en Londres, y los tipos se metían en las redes a través de Facebook y buscaban gente que estuviera disconforme, grupos de gente disconforme. A esas personas que estaban disconformes, ellos las bombardeaban con las ideas que los satisfacían. Entonces, por eso es que aquel que explota, ¿no? Que explota y dice lo que lo que se le ocurre, lo el único hecho que sucede es que el tipo explota y dice una mala palabra o un insulto a tal persona, pero no hay propuesta, pero también porque hay que reconocer que en las redes hay inducción para eso buscan a los grupos y entonces los alimentan con el solo hecho no de que construyan un programa eh, político, social, una propuesta, no, la única el, el tipo tenía que buscar una idea y en la película muestran que él encuentra la idea. La idea es que hacerle creer a los ingleses que ellos habían perdido el control. Que no tenían el control de nada. Entonces explotaban en, en, los, en las reuniones que hacían con, con muchas personas y los ingleses blancos, que esto y lo otro, se quejaban porque decían que los que venían de afuera tenían más derechos que ellos, que ellos se habían ignorado. Entonces la frase que resumía todo para este, este tipo de personas es recuperemos el control porque no tenemos el control de, de Inglaterra. Y le daba rosca, pero mal, al punto que hieren a una, a una diputada, creo, o a una concejala, a una autoridad, este, y no me acuerdo si es que no termina inclusive muerta también. Eh, medio parecido a lo que pasó en Estados Unidos cuando Trump pierde la elección. Entonces aparecen grupos que a decir, pero esos parecen salidos de Marvel o de DC, que son los que hacen los, los, los superhéroes extraños, ¿viste? Porque aparecen tipos disfrazados pero con armas dentro del, del ejecutivo estadounidense, es decir, atentando contra la, la república que tiene derecho los estadounidenses a tener y su democracia, tipo una locura total. Una, y después yo pensaba más atrás en el tiempo, en el tiempo, porque tengo apellido judío. Digo, la inducción para odiar a los judíos durante la Alemania nazi, en Alemania, en Austria, en Polonia, la persecución, arrancarlo de los pelos, o en Buenos Aires en 1910, el program que hubo en Buenos Aires en 1910. Es decir, hay una inducción y la gente explota y entonces tiene que identificar a uno y decir tal cosa, que tal es extranjero. ¿Vos sabés que del progrón de 1910 salió la, fa la frase famosa yo soy argentino, yo argentino? Mirá, no, no, no sabía que... ¿No sabías sabía que, que, que hubo una, una cosa violenta? Sí, gente muerta en las calles, entraban a las casas de los judíos en, en el 11 con el ejército. Entonces te paraban por la calle agarrando y se armaba un flor de bardo. 1910, Ciudad de Buenos Aires. Pero este, la indignación es algo que está ahí siempre latente en algo que vos identificás muy bien, que es la persona explota, no tiene respuestas, en realidad tampoco es un contenido, no es una propuesta, es simplemente un, una cuestión así de, de odio, de bronca, yo creo que ante la no respuesta propia, eso es lo que me parece a mí, ¿no? No te interrumpo más. No, está buenísimo los, los ejemplos históricos y actuales que, que trajiste, ¿no? Eh, es cierto, como vos decís, eh, por supuesto es algo propio de la política y de las organizaciones humanas, desde siempre, ¿no? O prácticamente desde siempre. Lo, por ahí lo particular que tiene, bueno, que en, en estas épocas todo esto se maneja justamente muy, mucho a través de, de la tecnología digital, ¿no? pero cambiando las técnicas de poder o cambiando las tecnologías de poder, sin embargo se sigue bueno buscando la forma de manipular. Nosotros, el, te acordás que el año pasado hicimos el programa hablando de, del documental de Netflix, el dilema de las redes sociales y de cómo justamente la, las redes sociales funcionaban para la, la manipulación de eh, las personas, de, de intereses y, y también de los grupos políticos. Y justo trajiste estos dos ejemplos, el de Brexit y el de Trump, ¿no? Que me parece que están buenísimos porque ilustra eh, justamente esto que, que venimos repitiendo que tiene que ver con la, la falta de, de propuesta, ¿no? O la, la falta de proyecto político que cuando, lamentablemente, también se articula como proyecto político, en realidad son proyectos eh, políticos digamos prácticamente autoritarios ¿no? que no casi que carecen de identidad de propia más que el seguimiento a de determinadas figuras que sucede mucho eso también siempre sucedió pero ahora justamente hay figuras que te van como depositando a través de las redes y van construyendo ¿no? su, su, su poder o su reconocimiento a través de las redes y quizás después intenta dar el, el salto si querés a la a la realidad, entre comillas, ¿no? Pero para que, que se entienda, lo, lo, a lo no virtual. Pero tiene que ver con eh, cómo se construye eh, en esa lógica de las redes eh, esta cuestión de, de la indignación y cómo se la manipula para que ese sentimiento quizás que tiene una persona de, re, a ver, de rechazo, de malestar eh, ante una situación o ante la situación en la que vive, se ve manipulada eh, y se ve utilizada para transformarse justamente en esta, en esta explosión de indignación. Eso por un lado quizás es negativo, pero también, por, a ver, por, un, por el otro lado, quizás también personas que no tienen esa tipología o esa, o esa personalidad, incluso personas que tienen una mirada política mucho más amplia, también entran en ese juego. Entonces caen, quizás también, contra eso mismo en el juego que proponen las redes y las indignaciones y las cancelaciones y esto que dice es las tormentas de las tormentas de mierda, y entonces tampoco hay una propuesta real como para enfrentar eso, sino que todo parece eh, en una especie de, de debate ¿no? despersonalizado, donde uno cree que está debatiendo con una persona y en realidad son a ver, dos personas, individuos aislados que uno se aferra a su posición y otro se, se aferra contra su posición. Y entonces, al romperse, ¿no? Al, al romperse la posibilidad de, de conectar, se pierde la, la posibilidad de construcción. Eh, me parece que es interesante como, como, como fenómeno y porque, como vos dijiste, y también retomando ahí lo que aparece en el artículo, porque también eh, forma parte de una estrategia de, de, de poder, ¿no? Eh, justo, bueno... Chulham, habla como esto de vivimos como en, en el enjambre, dice, ¿no? Nosotros eh, vivimos en el enjambre, somos eh, individuos aislados, ¿no? Eh, que cada uno intenta como per perseverar individualmente en, en lo que es, que se aglutina de pronto en, en un lugar, en un momento, pero que rápidamente se separa y se aglutina en otro lugar y en otro momento, sin que haya una, una real conexión, ¿no? Y me parece que sucede mucho eso eh, y, y las redes son un lugar donde claramente se expresa ese tipo de, de lógica que siempre estuvo, pero bueno, eh, se, se ve como ampliada, ¿no? Esa palabra que, que vos usaste que, que me, gusta, me gusta mucho. Por supuesto que las redes también te permiten otro tipo de construcciones, obvio, porque también uno puede comunicarse y comunicarse... Eh, está muchísimo mejor que con las personas que lo rodean en, en carne y hueso, pero justamente no es la que predomina, porque si fuera la que predomina quizás la red tuviera, eh, podría tener de allá un potencial revolucionario incluso, y sin embargo lo que más lo vemos asociado es justamente a diferentes movimientos de, de derecha, o movimientos reaccionarios, o movimientos fascistas que no pueden encontrar su lugar, ¿no?, eh, no pueden encontrar su construcción justamente fuera de las redes y dentro de las redes, eh, y en ese anonimato y en ese enjambre, en cambio, eh, van aglutinando cada vez más sujetos indignados y se van conformando como una fuerza eh, peligrosa, ¿no? O por lo menos dañina para, eh, para los derechos para, y para la, la sociedad en general, ¿no? Me parece, me parece interesante también como, como para pensar, hay un cambio de paradigma, eh, que un cambio de paradigma no significa que se anula lo anterior, sino que al revés, hay un cambio de paradigma de una sociedad donde uno está como controlado porque la autoridad está mucho más visible, a una sociedad donde eh, no ve ese control, pero eh, está constantemente rodeado de controles sin que lo perciba, ¿no? Eh, el, el, el paradigma eh, psicopolítico que dice él, ¿no? Lo, lo que plantea como paradigma psicopolítico eh, y como, a ver, el paradigma digital, ¿no? ¿no? Como estamos en las redes, no vemos el que está por detrás, digamos, manejando los hilos, y entonces nos creemos libres y nos creemos iguales y nos creemos que debatimos y que construimos y en realidad somos esto, ¿no? Somos... Eh, insectos aislados que de pronto están ahí porque bueno eh, nos han movido las fichas para que estemos ahí. Estaba, estaba pensando en agregarte otro, otro ejemplo más, así como para molestar, de indignación pero con contenido, la revolución francesa. La revolución francesa es la bronca, la indignación, si vos querés, pues indignación también del, del pueblo de París y de toda Francia, sobre todo del pueblo, porque vivían una miseria espantosa, este, los reyes estaban pasados de vivos y mostraban una ostentación y, este, eh, digamos, fogoneados por los que hoy en día sería la clase media, que eran comerciantes y gentes que tenían una limitación en el ascenso social, porque arriba estaban los aristócratas, se armó un gran quilombo. Pero devino en la República, la creación del concepto de la, de la República, de la solidaridad, de la legalidad, con sus excesos. Pero ahí también hubo un momento, un momento complicado, este, pero al revés. De, de lo que vos estás diciendo eh, la gente digamos tenía una razón que era dejar de, de, de pasar hambre y voltear el poder de los de los reyes y de los aristócratas pues no lo soportaban más es decir había, y sobre eso ver qué podían construir para mejorar la vida de todos los días que tenían en París que era una apestosidad eso, eso quería claro. a, agregar Claro, por ahí lo que, lo que aparece en la nota y que tiene que ver con esta idea, ¿no? Es que la, la, la indignación, lo que pasa es que obviamente juega con la palabra indignación porque es una palabra que de pronto parece que está socialmente bien vista, ¿no? Está bien estar indignado, estar bien estar, está bien estar en contra de, ¿no? Entonces... Eh, la connotación de, de la palabra indignación es lo que justamente se cuestiona, por eso se le intenta reemplazar entonces lo que te diría eh, es que en realidad los, los campesinos incluso las clases medias de, de, de la, del viejo régimen francés no estaban indignados sino que estaban eh, eh, llenos de ira llenos de bronca llenos de cólera ¿no? que esa es la, la distinción como que establece ¿no? porque justamente esa ira es el, el reconocimiento ¿no? de una situación, de un estado de cosas injustos, que obviamente genera, por supuesto, la, la bronca y las ganas de, por decirlo entre comillas, eh, romper todo, ¿no? Pero que no se queda justamente en ese estar en contra de, porque un poco esa es la, esa es la, la trampa ¿no? de, del, del poder que se, que se critica, ¿no? Tenés una masa, o si querés, un enjambre, no sé, mejor dicho, un enjambre de individuos indignados que justamente por estar en contra de creen, ¿no? Creen que están construyendo una alternativa, y entonces esos son los más fácilmente manipulables, ¿no? Por los intereses del poder, que no solo, obviamente no le van a resolver ni el problema a ellos ni a nadie. Pero la indignación tiene que ver con ese. Él, él dice directamente, no es como un gesto de reflejo, ¿no? Hay un estímulo y un reflejo. No hay pensamiento ahí, no hay una crítica, no hay una construcción, un diálogo, no hay un pensamiento real de acerca de, bueno, cuál es la finalidad ¿no? de eh, esta indignación. No, estamos en contra de, nos queremos oponer a... ¿no? Que esto, a ver, lo ves, pero eh, la, la política argentina es... Prácticamente esto, ¿no? Eh, tenés un, un, un proyecto, eh, tenés en contra de, y entonces en contra de se vota otra cosa. ¿Soluciona algo? No. ¿Por qué? Porque es, es la, la lógica opositora se piensa desde el estar en contra de, no se piensa desde eh, construir más derechos. Y entonces es una trampa, por eso uno siempre está como dando vueltas en el mismo círculo, ¿no? Eh, y no di nombres, pero es muy obvio. De qué estoy hablando, creo, ¿no? Creo, pero lo dejo a libre interpretación, porque eso es lo interesante también: que la gente se quede pensando, a ver en, en, en qué encajo esto, eh, ¿A, qué que, se, bueno, a qué se parecerá, sí. ¿no? ¿A qué se, pare, a qué se parecerá, dice la gente. ¿a qué se parecerá no? esto de estar en contra de y no tener un proyecto real, no tener un proyecto propio, no presentar nada superador, sino están los malos ahí, hay que sacarlos. Y listo. Después, todo lo demás, me llego a. Me, me tiro a ver Netflix, ¿no? Estoy estresado, me tiro a ver Netflix y, y ya está. Se soluciona todo mágicamente. Parece que es esa la, la lógica de la indignación. Parece... Así que, bueno, me, me parece que un poquito eh, la, la, la idea, ¿no? Y uno dice, ¿con qué, ¿con qué me quedo de todo esto, ¿no? Me parece que está bueno eh, y esto. Eh, me, me surgía a mí porque lo voy a decir, a ver yo ¿por qué se me ocurrió escribir sobre la indignación? bueno, porque estaba muy indignado no lo dije al principio pero yo estaba muy indignado y, y con muchas cosas que estaban pasando pero bueno, sobre todo con, con lo que más cerca tengo que es eh, la educación y cosas que estaban ocurriendo eh, y entonces a ver, obviamente me, me daba cuenta no era el único indignado, éramos miles Miles, miles de personas indignadas escribiendo en las redes y quejándonos. Entonces yo ahí digo, paré la pelota, digo, bueno, me indigno, está bien, yo descargo, bueno, creo que estoy descargando algo, pero ¿qué hacemos con esto? No? ¿Qué hacemos con la indignación? ¿Qué pasa con la indignación? Digo, todo lo que siento y estoy ahí depositando en, en un comentario en Facebook, en, en Instagram, ¿no? ¿Construimos algo con eso? Entonces yo me lo, me lo problematicé. Y me parece que está bueno preguntarse eso, ¿no? En realidad, eh, cuando uno critica, cuando uno cuestiona, cuando uno se queja, y, y sobre todo a, a nivel político, es cuál es ¿no? el, el para qué, cuál es el objetivo, por un lado, ¿no? y cómo lo logro. Si no se queda solo, obviamente, en la fase crítica o, o negativa de la queja, eh, no digo que, a ver, no está mal porque es necesaria, porque es el, el primer paso, pero si uno se queda solamente anclado en eso eh, y cree que por estar expresándose en tal lugar está construyendo algo, me parece que obviamente ahí hay una trampa ¿no? en la que nos lleva la, la, la, el propio sistema de control y de dominación. Entonces me quedé pensando, bueno, cuando nos quejamos, ¿Para qué nos quejamos? ¿no? Y, y lo dejé como esa, esa pregunta. ¿Con qué objetivo, qué proyectamos con esa queja? ¿Nos quejamos por quejarnos? Está bien, pero ¿y qué más? ¿Alcanza con la queja? ¿Nos, nos vamos a dormir más tranquilos porque nos quejamos? ¿O tenemos que llamarnos a resolver? ¿no? Bueno, a, la, a buscar la solución. Entonces me quedé con esa pregunta. Y la dejo ahí picando, ¿no? Es una pregunta difícil. La deja picando y la deja picando en el punto de, de penal viste que si vos sos un 9 te considerás que sos un 9 en tu vida te llueve la pelota con esa pregunta en el punto del penal y estás obligado a hacer el gol el gol es encontrar la respuesta es decir no mirá para otro lado porque tus compañeros te dicen como miraste para otro lado y no hiciste el gol nunca más te vamos a tirar la pelota porque no estás capaz no te no sos capaz de aunque seas vos, aunque sea una respuesta equivocada. No importa, aunque sea. aunque sea, pero es importante eso, decir, ¿qué hago yo? ¿Cuál es mi aporte? ¿Qué es lo que haces vos? Por lo que sea, en tu familia, en tu barrio, en, a nivel, en todos los ámbitos que vos sabés que tenés una responsabilidad mínima, pero que okay, puede ser constructiva, siempre va a ser mejor la construcción aunque te equivoques que solamente como estamos hablando ahora de eh, el, el grito, el quejido, el insulto que cuál es la propuesta de todo eso, no hay ahí atrás nada, pero nos vamos a nos vamos a ir con la pregunta que hizo Lucas que está buenísimo y además me gustó mucho Hablar sobre lo que él escribió en la obra de papel, porque hay mucha gente que ya en estos días lo va a encontrar por ahí, si tienen suerte. <ríe> pues se va rápido. <ríe> eh, Lucas, un gusto como siempre. Despedite vos de la, de la gente, que nos vemos la semana que viene en la entrega novena. muy bien. ¿Cómo vamos? Eh, bueno, eh, también, mira, recupero esa metáfora futbolera de quién, quién quiere ser, ¿no? El, el 9 que tiene la, la pelota para patear o el que está en la tribuna gritando y, y, y puteándolo y creyendo que por estar en la tribuna y quejarse eh, es, es, es más importante y superior y está haciendo más que el que está en la cancha jugando de verdad, ¿no? Entonces, esa es una buena pregunta que también va a nuestra cultura futbolera. Así que muchísimas gracias a toda la gente de Laura Burlingame, a los seguidores, las seguidoras y bueno, nos vemos en la próxima emisión ¿no? de Filosofía en Construcción. Nos vemos gente, hasta luego. Chao, Lucas. Chao, chao. Chao.